Ha estado en el ojo del huracán en estas últimas horas la Procuraduría General de la Nación por cuenta del decreto 1851 de 2021 firmado por el presidente Iván Duque y que entre otras cosas crea 1208 cargos en la Procuraduría General de la Nación, tiene que ver esto con el fallo de la CIDH en el caso de Gustavo Petro ...en el que determina que tiene que haber una doble instancia... ...y tiene que haber garantías para los servidores públicos investigados disciplinariamente. Señora Procuradora Margarita Cabello, bienvenida a Blue Radio, buenos días. Buenos días Ricardo, un saludo para ti y una feliz Navidad para todos. Lo mismo para usted señora Procuradora... ¿Era absolutamente indispensable la creación de estos 1.208 nuevos cargos para el cumplimiento del fallo? ¿No, ¿No era posible suplir lo que requiere el fallo de la CDH con la actual planta de personal de la Procuraduría? Eh, era necesario ese, esa creación de cargos de acuerdo con el estudio de cargas que se hizo en la Procuraduría. Y, y aclaro algo, Ricardo. El estudio de carga que se hizo en la Procuraduría con función pública es el que determina para cumplir con la Corte Interamericana cuántos cargos se necesitaban. Es decir, es el estudio del deber cero. ¿Me explico? Sí. Y eso había que hacerlo luego de que se expidiera la, la ley 2094, porque eh, la Corte Interamericana nos ordenó separar el funcionario de instrucción del juzgamiento, dar doble instancia y dar doble conformidad. Además de que la ley 2094 nos, nos, nos obligó a asumir los procesos de las personerías y de las oficinas de control disciplinario interno, porque ellos no tienen la capacidad actual para poder cumplir también con la sentencia de la Corte Interamericana, que les toca cumplir también. Ahora bien, eso quedaron creados, ¿no es cierto? Otro tema es cómo vamos a hacer los nombramientos, porque son dos etapas distintas y dos momentos distintos. Los nombramientos hay que hacerlos cuando tengamos el presupuesto, que no pedimos presupuesto a Hacienda, sino tiene que hacerse con el propio presupuesto de la Procuraduría, tocará ir adecuándolo, y cuando tengamos también la adecuación y la, eh, logística para esos nuevos cargos. Tengo que empezar a trabajar ahora a principios de enero e ir organizando como voy cumpliendo la Corte. Va a tener que ser muy paulatinamente. No sé si llegaremos en estos tres años a la Procuraduría a los 1.208 cargos, porque tengo que mirar que la ley en la ley 2094 en vigencia en marzo después de elecciones, para que no digan que esto es un tema político y hay que ir organizándonos. Sí. Procuradora, ¿esto cuánto le va a costar al bolsillo de los colombianos? Los cargos, los cargos que se vayan creando irán poco a poco, ahí está en el decreto en los sueldos de cada uno de cada uno de los, de los cargos. Ojo, con el, eh, con, con el presupuesto porque tenemos que tratar de adecuarlo con el mismo presupuesto que tenemos eso es importante también tenerlo claro o sea, no va a pensarse que va a haber más presupuesto para esos cargos me toca a mí, me toca a mí adecuar el presupuesto de la Procuraduría en, en el, la creación paulatina de esos cargos eso que quede bien claro en primer lugar este primer año empezaremos poco a poco, vamos a ver cuántos alcanzamos. Ese estudio tengo que hacerlo, lo iremos anunciando. Necesito uno, un par de necesitos, unos necesito para organizarme. Y aclaro algo, el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación ha ido su, su, subiendo año tras año en un 0,29% del presupuesto nacional de la Nación. Desde el 2017 tenemos ese presupuesto, ese aumento paulatino de la misma manera, 0,29% para que no se vaya a pensar, es que la Procuradora o la Procuraduría están tratando de utilizar más presupuesto. Trataremos de ver este año cómo hacemos, en año entrante analizaremos nuevamente y el siguiente, a ver, porque el deber ser, de acuerdo con el estudio de cargo, reitero, son 1.208 cargos para que se pueda cumplir a cabalidad, para que haya eficiencia y eficacia en cada uno de los empleados y funcionarios de la Procuraduría. Yo sé que no lo vamos a lograr y que vamos a tener que recargar, pero esto es y lo que había que hacer. Sí. Procuradora, permítame insistirle en, en la primera pregunta que le hacía. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy el Ministerio Público? hoy? El Ministerio Público tiene, eh, la Procuraduría General, alrededor de 4.300 cargos. 4.300 cargos. Repartido, repartidos en todo el país, sí. en 84 procuradoras regionales, provinciales y distritales mm. y en los delegados y los funcionarios administrativos de la nacionalidad de intervención, la nacionalidad de prevención y la nacionalidad disciplinaria estos cargos son para la parte disciplinaria que es la que según la corte interamericana está más débil y está violando las garantías del debido proceso de los, sí. los 4.300 funcionarios que tiene hoy la procuraduría, ¿cuántos están dedicados al tema disciplinario, procuradora? Al tema disciplinario, yo diría que de 1800, por ahí, más o menos. Aquí estoy diciéndote, sí. y escúchame, sin cifras exactas. Tranquilo. Pero un porcentaje más o menos de un sí. 40% sería disciplinario. Sí. Y, y acordándole que todas estas decisiones no son de la Procuraduría, ¿no? Esto es Corte Interamericana de Derechos Humanos quien nos ha ordenado hacer esto. Yo sí. no quisiera estar en esto, este año, todo tan duro que ha pasado... Eh, es por estar cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana pero tengo que asumir la responsabilidad los seis meses del año pasado no se hizo nada porque la sentencia es del 8 de julio del 2020 y tenía que cumplirle hasta el 8 de, hasta agosto de este año tenía que haber cumplido o sea en seis meses me ha tocado elaborar el código disciplinario que lo hice hasta hasta junio de este año reorganizar internamente duplicar las funciones a mis delegados y a mis empleados eso es bueno que lo sepan de julio a diciembre nuestros delegados y nuestros funcionarios están haciendo dos funciones porque yo quería al máximo tratar de no tener que, que utilizar el estudio de cargas que tendré que utilizarlo poco a poco están duplicados en funciones las facultades al presidente se vencían en diciembre, el estudio terminó ahora en unos, unos días y por eso el decreto se firmó ahora en diciembre una cosa reitero es el decreto con los cargos y otra cosa es cómo los vamos a proveer sí procuradora Volviendo a, a las cuentas que estamos haciendo, era absolutamente imposible haber destinado a algunas personas, a algunos funcionarios de otras áreas para reforzar lo disciplinario sin necesidad de crear estos nuevos cargos, es decir, haber tomado gente sí, sí, sí. de, de, de las Procuradurías Provinciales o de la parte administrativa, eh, por lo menos los cargos, para evitar... Que se, que se llegue a este escenario que usted dice, sí, no son inmediatos pero en cualquier caso van a tener que crearse, 1.208 nuevos cargos en los próximos años Sí, claro, claro en, en, primer, en primer lugar eh, bueno muchas veces en nuestro país se crean los cargos pero nunca tenemos el presupuesto para hacerlo, lamentablemente porque si queremos cumplir bien la función de la Procuraduría en su misión disciplinaria deberían poder, en estos daños que faltan de mi, en el cargo, poder nombrar esos 1.208 cargos ¿pero qué pasó? nosotros consideramos eh, que con la actual planta y con la información que recibimos en el empalme en enero de este año podíamos reorganizar la Procuraduría ¿no es cierto? y atender a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero cuando empezamos a reorganizar internamente a partir de julio, agosto y septiembre ¿en, eh, ¿reorganizar en qué sentido? Eh, separamos unas delegadas de instrucción, unas delegadas de juzgamiento eh, El provincial Le quitamos la, la facultad de juzgamiento Temporal porque no la podíamos hacer Por normas constitucionales totalmente Las facultades de instrucción Se la las dejamos solo al provincial Le quitamos esa facultad regional o sea, tratamos de repartir las funciones Para evitar tener que nombrar Y llegamos a la conclusión que entre el análisis De la realidad de los expedientes Y de lo que habíamos pensado con la reorganización Que hoy estamos trabajando así es imposible trabajar de esa manera sin embargo sí. sin embargo, lo reitero, lo que hemos trabajado de septiembre octubre y noviembre con todo nuestro personal duplicado y separando funciones quitando funciones en las regionales, que eso ha disminuido mucho el procedimiento más los 75 mil procesos que encontramos les quiero decir que yo, yo creo que hemos eh, trabajado muchísimo a pesar de eso yo decía en otra de las entrevistas que hemos abierto en estos tres últimos meses eh, del año más o menos 2.644 investigaciones disciplinarias y hemos eh, abierto contra funcionarios de elección popular que estaban impunes y por eso políticamente quieren eh, hablar de que se acabe la Procuraduría porque ahora sí estamos dando resultados, aunque no lo crean y digan que no 1.207 aperturas de investigaciones disciplinarias en estos tres últimos meses con un código nuevo y con todo lo que nos Ajá. ha tocado trabajar este año si sí se requieren para que la Procuraduría sea eficiente lo podremos lograr, 2.208 cargos ahí vamos a ver supuesto año por año si lo podremos lograr o no Sí, Procuradora, creo entenderle que de acuerdo con el nuevo Código Disciplinario que usted sacó como nos está contando en el Congreso y de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana este nuevo código permite, por ejemplo suspender a un funcionario de elección popular a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana? Sí, sí buenos días, Felipe. Buenos sí, días, Procurador. Son, son, son, son dos cosas que pidió la Corte Interamericana. Una, cumplir con el principio de jurisdiccionalidad. Puede o no destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular frente a la ocurrencia de faltas gravísimas. Y dos, el tema de las garantías procesales. En, en los trámites disciplinarios la segunda parte la segunda requerimiento de la corte interamericana es el que se refiere a la división de funciones y que nos ha obligado a duplicar funcionarios y porque la corte interamericana manifestó que en el caso Petro contra el estado colombiano Petro fue sancionado por la procuraduría por un trámite único de la sala disciplinaria de la procuraduría la sala disciplinaria abrió pliego de cargos y al mismo tiempo dictó la sentencia sancionatoria la corte interamericana dice en ese segundo punto que ahí se violaron las garantías porque el funcionario que investiga y emite pliego de cargos no puede ser el mismo que dicta el fallo entonces imagínate nosotros tenemos un solo procurador en cada región del país en cada departamento y entonces no puede ser uno solo porque dice que eso violaría la garantía del debido proceso tienen que ser dos tenemos un solo provincial no puede ser uno, tienen que ser dos y eso adicionalmente implica que ese que ese nuevo provincial o nuevo regional tenga que tener un equipito mínimo. Nosotros le pusimos como cinco empleados o funcionarios para poder trabajar. Igual pasa arriba. Los delegados hay que dividirlos en delegados de instrucción y delegados de juzgamiento. Eso nos obligó a ese estudio adecuado, más las salas más las salas de elección popular, que va a ser por, por nombramiento, por, nombr, por concurso, la sala de instrucción, por un lado, la de juzgamiento, más la doble instancia que nos obligó también de garantía procesal, más la doble conformidad, la Corte nos nos colocó en una situación de eh, estudio de cargas y función, con función pública avalándola de ese número de personas. Pero además, nos toca como Procuraduría General y Jefe del Ministerio Público ayudar a las personerías, y ayudar a las oficinas de control disciplinario interno a los entes de, de los entes públicos, porque estas entidades no van a tener la capacidad presupuestal de hacer la segunda instancia, la doble conformidad y la separación de funciones de instituciones y juzgamiento, y eso lo va a abocar la Procuraduría General de la Nación, mientras ellos consiguen presupuesto y se reorganizan. Todo eso dio como resultado un estudio del deber ser de 1.288 cargos. A más del exceso de trabajo, ¿no? 75.000 actuaciones disciplinarias que hay que revisar. Sí. Entonces, sí había la necesidad, pero repito, me toca a mí también agarrarme un poco e ir poco a poco, tratar de cumplirle a la corte y mirar cómo manejo mi presupuesto para ir cumpliendo. Todo esto. ...por disposición de una orden de la Corte Interamericana. Sí, procuradora, sobre eso quiero insistirle porque hay voces de expertos que dicen que... ...la interpretación que se le está dando al fallo de la Corte sobre caso Petro... ...y funcionarios elegidos por voto popular es errónea. Que lo que dice la Corte es que solamente los jueces penales... ...podrían inhabilitar a servidores elegidos por voto popular. Y no dice señalan esas voces que lo que se tiene que hacer es adecuar el Ministerio Público que adelante investigaciones disciplinarias a que tengan funciones de jueces penales ¿Usted eh, comparte esa opinión? Son, son, como decía son dos este otro tema que no es el que motivó los, los cargos en, el, en la planta la planta, la creación de cargos que ahora toca después repito y ver, ver cómo se, se proveen ese es el este segundo punto el de la jurisdiccionalidad es un, un punto que se está discutiendo ...y que está ya... ...que está ya en la Corte Constitucional... ...nosotros consideramos... ...que cumplimos... ...cumplimos esa también... Esa, ...esa segunda... ...esa segunda orden de la Corte Interamericana... ...repito, la primera... ...separar funciones... ...y la segunda... ...el principio de jurisdiccionalidad... ...ellos dicen que se aplica en sentido literal... Eh, ...que sea un juez penal... Eh, ...en procedimiento penal... ...nosotros consideramos... ...que lo que se deben respetar son las garantías... ...porque el sentido literal en 1943 que se expidió la corte el, el, el que se el la Convención Americana de Derechos Humanos sí se podía hablar de sentido literal pero hoy en día cualquier abogado eh, recién graduado sabe que las cosas cambian y que interpretar una norma una norma en sentido literal ya es muy difícil y que hoy hay que adecuarse a, a los cambios que existen eh, que van presentándose al país entonces esa norma la misma corte interamericana en muchísimos caso la interpretó en el sentido de que no debía decirse juez, juez penal, sino que podía ser cualquier autoridad que tuviera las mismas garantías de un juez penal. Sí. Y esa es la discusión. Sí. ¿Hay que regresar a la historia de 1943 y decir que las normas hay que interpretarlas literalmente como se expidieron en esa época? ¿O hay que darle la interpretación a la modernidad y a la, y a la, a la modernidad? y a las nuevas instituciones de un país como el nuestro esa discusión hay que darla nosotros consideramos que sí algunos dicen que no será en su momento la corte constitucional y respetaremos las decisiones y con la corte interamericana quienes explicaremos nuestra posición Colombia se acogió a la corte Interamericana, a la a la convención interamericana en 1973 y entenderán ustedes que el sentido literal de aquellas épocas hasta de ahora no puede ser el mismo la misma corte interamericana ha dicho que hay que darle una interpretación general de muchísimos precedentes. Vamos a ver cómo se solventa esta discusión. Ahora bien, la Procuraduría General de la Nación, y con esto termino y discúlpenme que me extienda, es un ente que está desde 1830 y siempre ha sido lo que decía Simón Bolívar el, el ente moral de protección de la. De la de... respetando esa entidad que es única en el país y eso genera discusiones. Y, y, y, y no entendimiento de la función de nuestra Procuraduría Sí. Señora nosotros procuradora. simplemente defenderemos la institucionalidad sí. que la carta política nos creó y dijo que éramos los centros encargados de hacer la función disciplinaria sí. desde 1830 cumplimos esa función señora Procuradora, vuelvo al decreto ¿por qué se necesitan 20 cargos nuevos para el despacho del Procurador General? Sí, eso eso te, eh, debería explicarnos no son 20 20 cargos para el procurador. Desde la creación del decreto 122 en el año 2000 es un poco de desinformación. Desde el año 2000 se estableció que los asesores del despacho del, del procurador de la procuraduría cumplen una función disciplinaria de ir a diferentes eh, a los diferentes a los diferentes eh, funcionarios asesorarlos. Lo que pasa es que los asesores del despacho ...van por ejemplo, se envían a una delegada... ...se envían a una regional... ...se envían a una provincial... ...se envían a donde se necesiten... ...cumplen la función que se les encarga... ...y pasan a ayudar a otro lado... ...entonces ellos son... ...ellos son como como itinerantes ...y dependen del delegado... ...o del procurador a quien se les haya escrito la función... ...no es que sean unos procuradores... ...con, con la procuradora... ...y al lado de la procuradora... ...eso lo sabe cualquiera que conoce... La, ...el funcionamiento interno de la procuraduría... Se llaman asesores del procurador, pero son asesores que están repartidos en toda la procuraduría con la funcionalidad de que dependen de, de, de, de su jefe, pero cuando cumple la función pueden trasladarse y movilizarse. Y eso ayuda mucho a, a la eficiencia de la función. Sí. ¿Hoy cuántos asesores tiene el despacho del procurador general? Hoy. Antes del decreto. Eh, asesores antes del decreto. El, eh, directos, no, no tengo el número claro, sí, sí. desde el 262 deben haber bastantes, deben ser eh, unos 100 de pronto en todo el país 100 asesores de, del despacho no, no es que no asesoran al despacho mío y aquí hablo, en términos, pero, sí. aquí hablo en términos directos para aclararles una de las desinformaciones que pero, se dio entonces, pero entonces, ¿por qué, están, no son adscritos, asesor... ¿pero por qué están adscritos entonces al despacho del procurador general? esa es en la manera como fueron creados en el decreto 262 se adscriben al despacho, pero trabajan en toda la procuraduría pero tienen la posibilidad de que desde el despacho se puedan mover a otro a otro procurador o a otra instancia en donde se necesiten o hagan falta. Mm. Esa es la manera como fueron creados en el Decreto 262 del año 2000. Mm. esas Lo personas personas que esas... tienden a equivocarse sí. y a pensar que son asesores claro, míos. Claro, no, digamos, pero, en general del sí. procurador general, pero esas personas le responden al procurador general le responden a su superior, que es el, el, el regional si están en la regional, el delegado si están en la delegada, depende de donde estén adscritos. Muy bien. Señora Procuradora, usted dice no, que. Y no atiende, además, no atienden instrucciones mías, ojo con eso. Sí. Lo que pasa es que tienen facilidad de movilidad, de ayudar en un lado, en otro lado, en diferentes partes. Muy bien. Es la diferencia, y se llaman así, asesores del despacho. Muy bien. Pero no son mis asesores, ni son mis, mis, mis quienes me hablan al oído, para decirlo de alguna manera más más plástica en el despacho mío directos que tengo nombrados para que me acompañen en mi labor, no llegan a 10 los que tengo al lado mío eh, dirigiendo y coordinando las funciones de, la, de los 4.300 empleados sí señora procuradora hablando de cuáles van a ser los tiempos para, para proveer estos 1.208 cargos, usted dice que va a depender del presupuesto porque en el decreto dice que no habrá adiciones presupuestales ¿cuántos puestos de estos cuantos cargos cree usted que va a proveer en el primer semestre del año entrante bien el, el de, el de la ley 2094 empieza a regir el 29 de marzo de este año es decir después año, de elecciones el, del año entrante perdón del año 2022 sí, es decir después de elecciones yo tengo que sentarme a analizar primero la estructura logística de, de dónde van a quedar Segundo, ¿a dónde debo eh, priorizar? Por ejemplo, eh, podría priorizar primero los cargos altos, el, el, el, el regional adicional el que haya que hacer, y, de, y que se desempeñen, entre, eh, que, que utilicen a los mismos funcionarios y ayudarse. Podría ser una fórmula. Tengo que sentarme a analizar cómo hago para cumplir la división, la separación de funciones y el presupuesto mío, que es el juego que tengo que hacer porque es la única manera que, que, que, que puedo analizar cuántos tendría que, que trabajar yo lo voy a ir haciendo y lo podemos ir anunciando y ustedes van, van a ir viendo es bueno que sepan que de esos 1, 1.208 1.080 son de carrera administrativa el 89% y el 22% lo vamos a, a tratar de organizar para promover el acceso a programas del primer, del primer empleo entonces recuerden que todo es con el presupuesto mío entonces yo tengo que saber hoy el presupuesto de la Nación eh, perdón, el presupuesto de la, nuestro el, el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación y yo tengo que analizar ahora con mi Secretario General cómo voy a hacer porque hasta la fecha de julio a, a diciembre tengo toda la gente eh, duplicada en funciones mm. y tengo las regionales y las provinciales eh, paralizadas temporalmente porque eh, el regional solo juzga y el provincial solo instruye, porque no tengo otra manera de hacerlo. Claro, señora Procuradora, pero es una tarea que le toca a usted para el próximo año, usted dice es después de elecciones, pero sin duda este es el año electoral, el 2022 es un año electoral, y hay por supuesto preocupación, y hay preocupación entre otros sectores en el coalición, la de coalición Centro Esperanza, que pide que se derogue este decreto porque considera que la Procuraduría se está convirtiendo en un fortín político. ¿Qué le responde a ustedes a los que tienen esas inquietudes? En, en primer lugar, eh, casualmente, el decreto salió en diciembre porque se vencía la las facultades extraordinarias, lo cual quiere decir que una cosa es el decreto y otra cosa es cuando puedo empezar a organizarme. Y ténganlo por seguro que cualquier persona sabe que para poder hacer estos estudios y empezar a nombrar, tengo que hacerlo por lo menos luego del proceso electoral. Entonces, eso, eso es absurdo. En segundo lugar, ya lo he dicho en varias ocasiones, eh, cuál es el fortín político díganme eh, qué procurador ha nombrado en sus, de, en sus delegados a los procuradores judiciales de carrera miren lo que se ha hecho este año en procuraduría la procuradora ha nombrado 11 delegados ascendiendo a judiciales 2 de carrera por sus méritos entonces eh, eh, miren el, el, el procedimiento de elección y de nombramiento en la procuraduría el fortín político de, de, de, a que habla la coalición de esperanza no, no lo entiendo porque yo no puedo nombrar a una cantidad de procuradores de un día para otro con mi presupuesto que tengo no hay tiempo de hacerlo eh, tan rápido en este semestre, Ay, tendré que reorganizarme eh, yo invito a la procuraduría, a todas estas personas para que vean cómo están trabajando el número de procesos que tienen ahora, sí debo decirlo que me preocupa eh, casualmente los políticos son los que estuvieron año y medio sin quien los investigara perdón, seis meses sin que los investigara que buscan? ¿que nadie los investigue? ¿que siga la impunidad? ¿por eso pidiendo que se acabe la Procuraduría? miren, y rápidamente en este año yo eh, eh, la Procuraduría ha creado el nuevo código disciplinario con todas las garantías la Procuraduría ha reorganizado internamente con su propia gente y trabajando doble ...todo lo que había que hacer... ...la Procuraduría... ...ha expedido... ...a partir de septiembre... ...cuando nos reorganizamos... ...porque antes no pude... ...apenas llevo un año... ...a partir de que nos reorganizamos... ...en septiembre más o menos... envió de expedientes... ...traída de expedientes... ...reorganización interna... ...hemos expedido... ...más de 2.500 aperturas... ...de investigación disciplinaria... ...y saben cuántas... ...a funcionarios de elección popular... ...1.200 aperturas... ...en tres meses doblado en el trabajo con 75 mil actuaciones disciplinarias que nos entregaron entonces pliego de cargo hemos eh, contra elección popular 179 podría darle las estadísticas entonces hemos trabajado arduamente para que digan ahora que esto es un fortín político y que es un fortín de, de, de nombramientos entonces hay que mirar lo que se ha hecho más que, que estar pensando en, en lo que se ocurre, además Estamos al lado haciendo la vigilancia electoral, sí. con, en un equipo dirigido directamente por primera vez por la propia procuradora. Claro, no les gusta. No les gusta que estemos encima haciendo vigilancia electoral también. Y no les gusta que la Procuraduría General de la Nación, como institución de respetabilidad, esté diciendo que va a seguir con la investigación de los funcionarios de la elección popular. Sí, señora Procuradora. Según le entiendo, ¿no habrá nombramientos de estos 1.208 cargos en el primer semestre del año entrante? Los tiempos no dan, pero para evitar suspicacias y para evitar ruidos innecesarios, ¿usted se abstendría de nombrar alguno de estos 1.208 cargos en el primer semestre, por lo menos, mientras pasan elecciones? Voy a decirlo de esta manera. Voy a comenzar con el estudio juicioso de analizar mi presupuesto, de a dónde vamos a sacar los cargos y de cómo lo vamos a hacer primer paso que tengo que dar. Segundo paso, analizado el presupuesto, empezaremos a ver qué cargos hay que nombrar de una manera de una manera paulatina y cuáles serían los cargos para nombrar, para tratar de iniciar el cumplimiento con la Corte Interamericana. Imagino yo, aquí hablando mente porque no he hecho el estudio, imagino yo, y no quiero porque Enseguida me dicen, si, si digo una frase, me la graban y dicen que después yo dije una u otra cosa como ocurrió ya. Y entonces lo que puedo decirles es que si se crean cargos de aquí a uno tendría que ser muy pocos para cumplir la Corte Interamericana. Porque yo tengo que mirar los el presupuesto que tengo. Tengo que cumplir por un lado la ley... En abril hay que hacer otro informe para la Corte Interamericana. Y por otro lado, analizar mi propio presupuesto a ver qué puedo nombrar y cuáles serían los primeros cargos que tendría que nombrar. Lo que les puedo garantizar es, primero, que no me va a ser fácil. Segundo, que si se nombran serían muy pocos. Serían pocos porque tendría que empezar para cumplir la Corte Interamericana. Y tercero, que cada nombramiento y cada cosa que se haga serán públicas y mostradas como pretendimos hacerlo con este decreto, pero nos salió adelante, nosotros ayer íbamos a sacar la información y a darle información a todos para que estén todos listos y mirados lo que se va a hacer. Con transparencia lo haremos para que ustedes sean los vigilantes, lo mismo que la ciudadanía de esta encrucijada en que me he encontrado este año desde que me posesioné, entre cumplirle a una corte interamericana, trabajar para cumplirle y al mismo tiempo trabajar para seguir manteniendo la respetabilidad de la institucionalidad. Sí, procuradora, ¿cómo, ha pensado, ¿cómo ha pensado en que sería ese proceso de selección? Porque eh, seguramente, como se dice coloquialmente, allí está la bolita. ¿Será una selección interna? ¿Será a través de concurso? ¿A través de una convocatoria? ¿Cómo ha pensado proveer esos 1.208 cargos? No van a ser los 1.200, los poco a poco. Hay que ser claro, los poco a poco, porque me va a tocar poco a poco. Sí. La Procuraduría tiene tiene tiene concurso, ¿no? Ustedes saben que ya hay que irse preparando. Este 2022 y 2023 van a ser para concurso. Los nombramientos van a tener que ser poco a poco porque el, el presupuesto tendrá que irse soltando o bien cómo sacamos de, de, de cada lado. Eh, la ley nos establece el procedimiento por concurso. El 89% de esos cargos, o sea, 1.080, son de, o serán de carrera administrativa y por tanto los aspirantes deben surtir los procesos de selección determinados por la función pública para ocuparlos. Ya estamos trabajando en el concurso para los delegados de la Sala de Elección Popular, porque eso sí es por convocatoria la Ley 2094, así lo colocamos. Esos serán de serán por convocatoria declarada, declarada la Comisión Nacional de Servicio Civil, y los otros serán eligiendo poco a poco, y iremos viendo cómo, cómo nos dice la ley. Hasta ahora los cargos que hemos tenido que, que, que, que nombrar en, en provisionalidad les hacemos todo un proceso de selección que se nos está demorando más o menos uno o dos meses, se le hace un estudio de hoja de vida, se hace un estudio de seguimiento de su participación en redes, si hay, un, hay un equipo eh, interdisciplinario que se encarga de estudiar las hojas de vida, así lo hemos hecho en los nombramientos de este año y seguirá eso, tendremos que abrir concurso por otro lado y el 22% de los cargos se harán por parte de la Procuraduría como aporte al Programa Nacional de Primer Empleo para buscar la participación de jóvenes recién egresados en la fuerza laboral, es lo que en principio tenemos más o menos claro. 89% de carrera administrativa, 22% para promover participación de jóvenes. Y mientras viene la carrera, eh, los provisionales, en provisionalidad, siguiendo unas reglas internas que tenemos, que las podemos mostrar con transparencia para esa determinación de nombramiento. Pero repito... Sí será poco a poco porque no puedo no puede hacer de otra manera, okay. no veo de, de otra manera hacerlo, ¿cómo está el departamento de, de congresistas llevándole hojas de vida a su despacho? ¿hay muchas o hay pocas? no, no no no no en mi despacho no hay, no hay hojas de vida llevadas por los llevadas por los congresistas no hay hojas de vida llevadas por los congresistas. Quiero hacer Al dos preguntas finales. Al despacho no han llegado sí. los congresistas, que, que son nacidos visitantes de... No eh, han llegado, ojo, ojo, no han llegado hojas de vida a mi despacho sí. enviadas por los congresistas. Por los congresistas, sí, así es. Es, sí. es eso, la ley no, la ley no, no permite que, que me entreguen, ah. en, en la Procuraduría General de la Nación me entreguen hojas de vida entregadas por los por los congresistas pues muy juiciosos los congresistas y muy juiciosos a usted y muy rigurosos señora procuradora para finalizar quiero preguntarle por dos casos puntuales que están pendientes de, de decisiones algunos ya, ya han tenido avances pero otros están a punto de definirse hace rato y, y no tenemos conocimiento de qué ha pasado hace un año estaba antes de que usted llegara a la procuraduría por definirse el futuro del exdirector de la policía el general Oscar Atehortuba por posibles irregularidades en la construcción de unas casas en San Luis Tolima ¿cuándo habrá fallo disciplinar en ese caso? bueno el proceso se ha llevado a cabo recordemos que todos pensábamos que antes de que yo llegara iba a ser definido. No lo fue. Y nosotros hemos seguido el procedimiento de las audiencias públicas probatorias. Y lo que me informa el delegado correspondiente es que en la segunda semana de enero es posible que esté la audiencia, ya la audiencia de fallo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa audiencia de fallo para claro, los claro que sí. el mes de enero. De con la rigurosidad, con la rigurosidad de nuestros procuradores delegados que tenemos y que están a la luz pública los nombramientos y sus hojas de vida. Sí. ¿El procurador es el mismo que traía el caso en la administración anterior? No es no es el mismo, sí. pero es un procurador que también ha trabajado con un delegado que también ha trabajado con otros procuradores. Nos, ah, eh, nos hemos quedado sí. con los buenos. Muy bien, procuradora, se han quedado con los buenos, dice usted. Y sobre centros poblados, ustedes citaron a una audiencia pública abreviada a algunos exfuncionarios del Ministerio TIC. ¿Cómo avanzan las investigaciones por el tema del, del contrato fallido para llevar internet a, a miles de niños en las zonas más apartadas del país? Sí, esa audiencia sigue activa. Estamos en etapa de recaudación de pruebas. Eh, se ordenaron. 45 pruebas testimoniales, y tengo entendido por información de la delegada correspondiente que el 14 de enero debe avanzar esas audiencias. Recuerden que también en este caso es eh, muy importante lo que manejamos en la acción popular. La acción popular nos va a dar con toda seguridad resultados mucho más eficientes y rápidos también. Acá disciplinario, allá recuperación de los dineros. Sí, ¿cómo va esa parte de la recuperación de los dineros? ¿Hay novedades? ¿Hay desarrollos? Nosotros la, eh, están las cautelas que decretó la magistrada del Tribunal Contencioso de Cundinamarca. Eso va en buen camino. Recuerden que nosotros involucramos a la fiduciaria del DvA porque consideramos que ahí también hubo participación y pues alguno de todos estos van a tener que responder y pagar en últimas. Si es lo que yo presumimos, ¿no? Presume la Procuraduría General de la Nación a iniciar la acción popular es la Procuradora General de Colombia Margarita Cabello, hablando hoy en Mañanas Blue sobre la polémica por el decreto que crea en el plazo pues que se tenga, 1208 cargos no es inmediato, nos dice que muy poco seguramente van a proveerse en el primer semestre del año entrante, porque apenas entrará la ley en vigencia el 29 de marzo del año 2022, y porque el presupuesto depende de lo que actualmente hay en el Ministerio Público, hablando además de, de lo que viene, en el caso de General Atortuba, y en el caso de Centros Poblados señora Procuradora, ha sido usted muy amable. Le deseo un feliz año. Gracias y un feliz año para todos. Un abrazo cordial. Estás escuchando Blue Radio.